¡Hey que lectores! Luis Miguel acá con otro video del Estante Literario. Hoy estamos acá en León, más específicamente en la Place Belcourt y es que hoy vamos a hacer tour de librerías por las mejores librerías de la ciudad en compañía de nuestra guía local, Amici. Hola. Bueno, nuestra primera parada es la librería Experience, una librería dedicada a las bandes de cine, es decir, a los cómics. Es preciosa por dentro, así que vamos a conocerla de una vez. Bueno, esto la librería Experience, muy bonita, una gran experiencia. Esas librerías de cómics generalmente son preciosas, muy bien adornadas. Esta tenía unos diseños ahí en el techo súper lindos y los libros eran maravillosos. O sea, qué cosa tan hermosa. En realidad, yo no soy su público objetivo porque yo no consumo mucho cómic y manga, quizá lo debería empezar a hacer. Pero preciosa, si les gustan estos libros y si vienen alguna vez a León, deberían pasarse por ahí. Vamos a la siguiente librería, no sin antes. Llegamos a la famosa calle de Los Bouchons, que son los restaurantes típicos de aquí, de Lyon. Ahí está. Miren qué belleza estas calles adoquinadas, más estrechas y como más antiguas. Me gustan las sillas. Está muy lindo. Cuando era pequeña, siempre venías. Bueno, terminamos de almorzar. Estuvo buenísimo, una cosa de loco, Se me olvidó hacer un videito de lo que comimos, pero acá les dejo una fotico. Está delicioso y ya vamos al segunda, a la segunda librería, que es la librería Passage, que se ve por allá. Está buenísima. En Google está muy bien puntuada, así que vamos. Mire, este tiene reseña en el canal y a mí sí tradujo ese video. Es grandecito, muy buen libro de Bolaño. Vean el video, traducido por Amici. Sí. sí. Aquí nos encontramos a algunos autores colombianos. Jorge Franco con Rosario Tijeras, traducido La Fille Suazo mm -hmm. La o Osoiso. <risa> Ahí está. Buen libro este. También está, por supuesto, García Márquez Ahí está. Nuestra parte de noche de Mariano Enríquez en esta preciosa edición, que leeremos en el CLE en noviembre. Así que, inscríbanse. Cortázar, el infaltable Muy bueno Uy, miren, hay una sesión de libros en español Me encontré con Las malas de Camila Sosa Muy buen libro, mi libro favorito del 2020, excelente ¿Qué más hay? Padura, Bolaño García Márquez Ah, bien, Suizafón, Pérez Reverte Ah, Vázquez A mí sí me acaba de decir sí, sí. que Albert Cohen es su escritor favorito. ¿Cuál es tu favorito él? Le de él? Ah, El libro de mamá. El libro de mamá. El libro recomendado. Para Bueno, ahí salimos de la librería Passage, está súper buena, nos gustó mucho, sí o que sí, a mí sí. Mucho, sí. Nos gustó mucho porque tenía muy buena oferta, también las reseñas, sí o que muy buenas las reseñas de los libros que los libreros. Eh, había libros en francés, libros en inglés, todo estaba súper organizado, era muy grande con dos pisos, libros eh, súper hermosos, también muy buena atención. Así que muy bien, a la librería le damos un 4.5. Muy bien. Muy bueno. Hemos llegado a la librería Val de Sardón. está muy interesante porque a la entrada ya van a ver que es súper linda, es una de las más especiales de Lyon, también hemos visto que en Google está súper bien puntuada, así que vamos, entremos a ver qué nos encontramos ahí. <música> esa fue la librería, estuvo súper linda, como vieron esa entrada súper genial, eh, pero nos regañaron, el librero llegó y nos regañó y nos dijo ¿por qué están grabando? ¿por qué no me pidieron permiso? pero después del momento incómodo, pues lo pudimos hacer y súper bien. Está haciendo un calor impresionante, nos toca subir esas escalas al barrio de la Coajuz, hace calor a mis hijos. Ah, sí, hace, hace calor, pero vamos para arriba, que nos esperan esas escalas, y acá hay un boîte de libros, una digamos biblioteca comunitaria, ahí entonces uno llega y deja sus libros, ¡Way! llegamos, así que no. Acabamos de entrar a esa linda librería en la cuajus la Livrería de Canú, el problema es que es más bonita por fuera que por dentro, Está muy bonita la fachada, pero por dentro es muy pequeña. Había mucha gente, entonces era muy difícil grabar, así que no grabamos. Ahora vamos a ir a una, un poquito más íntima, de libros de segundo. Libro ocasión que le llaman acá. Pero antes, a mí sí una cervecita ya Claro. Una cerveza, entonces, en la Bueno, hoy nos persiguen los libros. Nos sentamos aquí a tomarnos una cervecita. Y por allá al fondo del bar hay unos libros. Así que... Ahorita, iremos a ver qué hay. Bueno, salud. Ah, Delicioso. Bueno, le pedí a mí sí que me recomiende, nos recomiende unos libros. ¿Franceses? Sí. Pues hay, como lo he que dicho en la librería, en mis... Albert, Cohen, Albert uh, Cohen, el libro de mi madre, uh -huh. que es muy bonito me gusta mucho. Y uh, Marcel Pagnol, que es un, uh, un escritor ah. um, del sur, de Francia, y que es muy familiar ah. y pues, fácil de leer. Si ah, quieres sí. si queréis aprender francés y leer ah. un poco de francés, creo que es una buena idea empezar por Marcel Pagnol. Sigamos tomando un poco más para esta serie. <risa> bueno, ya que terminé la cerveza, lo prometido es deuda y vamos a ver la librería. Del bar. Estas calles parecen el Callejón Diagon de Harry Potter llegado a nuestra última librería que está ya de apenas una librería de ocasión es decir libros usados da de 1840 está buenísima según google eh, así que vamos a descubrirla será nuestra última parada pero promete demasiado así que vamos a verla me encanta que todas las maderas suenan Entré un libro, El Rojo y el Negro de Stendhal, que yo empecé a leer y lo dejé. No fui capaz de terminarlo, me desesperó un poquito. Pero acá está un gran clásico francés, Le Rouge El Enoir de Stendhal, que por cierto nació en Grenoble, una ciudad como a hora y media de acá. Muy bonita la ciudad. me encantó a mi cita sí me le gustó sí o qué sí porque te gustó porque el hecho de que fue muy desordenado <risa> era súper desordenado y que si quieres buscar algo o encontrar algo ah. tienes que buscar y entonces puedes encontrar algo diferente pero Ajá. muy interesante sí está buenísima se sentía muy íntima tenía ese olor al libro viejo pero bacano pasillos muy estrechos eh, ese calor no sé se sentía como muy acogedora como la eh. familia eso muy bacano los libreros muy jóvenes como con muy buen ambiente así que me encantó si vienen a León vengan <ríe> a esta librería que está súper buena se imaginan ustedes lo feliz que está Michi con ese juguetico ah, con el gimbal increíble ha jugado todo el día con él qué es lo que te gusta hacer? espera mágico <ríe> otra <ríe> vez <ríe> uh. Le encanta, estado todo el día pegado de él. <risas> Miren, llegamos aquí a la estatua de Antoine de Saint-Exupéry, ahí, el creador del principito de esta Antoine de Saint-Exupéry, y el principito, y es que él vivió en alguna de esas casas ahí atrás, y la calle de allá se llama Antoine de Saint-Exupéry, y el aeropuerto grande de aquí de Lyon se llama Antoine de Saint-Exupéry. Ahí está la famosa frase de no vemos, solo vemos bien con el corazón, lo esencial es invisible a los ojos. Ya saben, el canal del Principito nació aquí en Lyon y su estatua está cerca de la plaza del Coup. Bueno, así terminamos nuestro recorrido por las mejores librerías en Lyon. Gracias a sí por habernos traído a estos Gracias a ti. lugares. Espero que les haya gustado mucho, que si vienen a Lyon un día visiten estas librerías y que hayan disfrutado en general este tour por esta hermosa ciudad. Y próximamente lo haremos en París juntos, ¿sí o okay, qué, a Sí. Missy. Así que estén conectados, suscríbanse al canal y nos vemos en el próximo video. ¡Buena Ciao. lectura! ¡Buena lectura! ¡Bye!